estamos en vivo hola por aquí hola cómo están amigos de español real bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo mi nombre es martín y soy el creador de español real y aquí en este sitio ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida si es tu caso, si has estudiado español, tal vez seguiste algún método tradicional en la escuela o estuviste en algún país de habla hispana y puedes entender el español, sin embargo tienes problemas para hablarlo, para expresarte, bueno, español real está hecho para ti. En el video de hoy voy a hablarte sobre dos verbos que son motivo de confusión entre muchos hispanohablantes no nativos como tú los verbos de hoy son durar y tardar en este video voy a explicarte la diferencia entre durar y tardar cuál es la diferencia entre durar y tardar los dos verbos se refieren a lo mismo Quieren decir exactamente lo mismo o se refieren a cosas diferentes. Bueno, coméntame debajo si entiendes a la perfección cada uno de estos dos verbos, durar y tardar, o tienes algunas, eh, tienes dificultades para entenderlos. Bueno, en este video voy a explicarte eh, la diferencia entre ambos. Sin más, vamos a por ello. Ahora, estos dos verbos, como todos los verbos, quieren decir que eh, están relacionados a una acción, a hacer algo. Y estos dos verbos son motivo de confusión, ya que ambos expresan recorrido de tiempo. Es decir, ambos se refieren a que el tiempo transcurre o pasa. Es por ello que muchos... Estudiantes como tú se confunden al momento de utilizar durar o tardar bueno así que quería comenzar con este punto que es el, la similitud entre ambos verbos durar y tardar quiere decir ambos se relacionan a una acción que involucra tiempo que involucra recorrido de tiempo entonces voy a comenzar explicándote el verbo durar Ahora el verbo durar eh, se usa o se relaciona más con eventos, con hechos, con acontecimientos y quiere decir continuar siendo, obrando, sirviendo. Me explico, durar está involucrado con duración, algo que tiene lugar en un periodo de tiempo algo que tiene un principio y un fin. Por ejemplo, la clase de hoy, la clase de esta mañana duró dos horas. La película dura una hora y media. Eh, por ejemplo, la lección o las clases de salsa dura dos horas. Como puedes darte cuenta, durar tiene que ver con un principio y con un fin, con un periodo de tiempo. También el verbo durar está involucrado eh, con un adjetivo que es durable. Así que quiero mencionártelo, eh, ya que es una manera también de poder diferenciar durar y tardar. Por ejemplo, los relojes suizos son muy durables. Quiere decir que duran en el tiempo, que son muy fuertes o que son de buena calidad. Es una cualidad positiva que se le da a una cosa o a algo. Así que también, ojo, puedes encontrar este verbo durar en esta forma. Algo que eh, perdura en el tiempo, que es de buena calidad. Pasemos a la, a la otra parte que es el verbo tardar. Tardar emple quiere decir emplear tiempo en hacer algo o emplear demasiado tiempo en hacer algo. Te repito emplear demasiado tiempo en hacer algo y el verbo tardar se suele emplear con animales con personas o con cosas así que eh, dicho todo esto vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro ¿estás listo? bueno Juan tardó dos horas en terminar su examen el tren de Madrid a Sevilla tarda cuatro horas Tardo 10 minutos en arreglarme y nos vamos. Como puedes notar, el verbo tardar quiere decir que algo emplea tiempo o emplea demasiado tiempo. Así que allí la, la diferencia entre durar y tardar. Es una diferencia de sentido, de definición. Eh, adicionalmente, quiero decirte que el verbo tardar está involucrado con la tardanza que es una cualidad negativa por ejemplo si continúas tardando en vestirte no llegarás a tiempo así que el verbo tardar también se puede emplear de esta forma de eh, una cualidad negativa y tiene eh, está asociado a que algo eh, toma mucho tiempo a que emplea mucho tiempo o demasiado tiempo Así que básicamente esta es la diferencia entre durar y tardar. Eh, por último, tengo aquí anotado que el verbo eh, tardar se involucra con algo negativo, algo eh, que no está bien, algo eh, que no se desea. Se involucra con la tardanza, se involucra que algo toma mucho tiempo o que para hacer algo se emplea mucho o demasiado tiempo. Así que ten esto en cuenta ya que te servirá como una manera de diferenciar durar y tardar. Bueno hispanohablante, espero que les haya gustado el video de hoy. Eh, te invito a escribir debajo ejemplos tú que me estás viendo, escribe debajo ejemplos con el verbo durar y el verbo tardar, de este modo vas a asimilar mejor la diferencia y el significado real, el significado en español real entre durar y tardar, así que escribe debajo ejemplos con durar, con tardar, de este modo voy a leer tus comentarios y voy a poder eh, ayudarte, corregirte y saber si pudiste uh, comprender el sentido eh, real de estos dos verbos. Es importante que no solo conozcas el significado de cada uno de ellos y la diferencia entre ellos, sino que los comiences a utilizar, que los hagas tuyo y de este modo tu español va a ser más real más auténtico te vas a apoderar de la lengua española bueno hispanohablante eh, gracias por haber estado allí te recuerdo que este video va a quedar allí en facebook va a quedar vas a poder verlo cuantas veces eh, creas necesario te invito a escuchar mucho español tienes más videos a disposición aquí en la página facebook de español real si no estás en vivo no te preocupes ya que el video va a estar allí, vas a poder verlo en diferido. También te recuerdo que voy a, este, voy a compartirlo a través del canal YouTube de Español Real. Así que si no estás suscrito, considera hacerlo ya que de este modo estás ayudando a Español Real y vas a poder tener a disposición todos los videos en el canal de YouTube simplemente tienes que suscribirte y activar la campanita para de este modo estar atento a los nuevos videos y a cuando estoy en vivo por ejemplo aquí también en facebook tienes que simplemente darle me gusta es fácil y sencillo de este modo vas a estar al tanto cuando estoy en vivo como en este momento sin más me despido desde aquí desde la ciudad de dublín en donde me encuentro en este momento. Eh, espero que tengas un buen fin de semana. Y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Cuídate y saludos, ñe. Chao.